Este martes conexiones ilegales de dos purificadoras de agua ubicadas en la comunidad de Madeja fueron desconectadas por las autoridades de INAPA. Hoy cuestionamos al director provincial Duarte de la referida entidad sobre cuáles penas o sanciones podrían enfrentar los propietarios de las envasadoras por la infracción. El proceso no, no, no se ha hecho un proceso jurídico todavía porque se están buscando los contratos. Realmente no sabemos lo que dicen los contratos y a eso la parte jurídica está investigando eso para ver si merece un sometimiento. sí mira qué sucede eh, con eso. Siempre este tipo de envasadoras tienen además de la de, acometida de, de agua, eh, agua potable tienen sus pozos tubulares. Ellos siempre cuando ven que salen muchos camiones, porque las la, la de los pozos tubulares es que, es que ya, eh, la envasadora le venden a los camiones para eh, el uso eh, doméstico. Entonces, cuando ellos ven que salen muchos camiones, ellos creen que es de la cometida de, de, del agua potable, o sea, de la cometida de Inapa, pero pues, realmente no son la cometida de Inapa, sino de los pozos tubulares. Cabe recalcar que la irregularidad de las purificadoras fue descubierta por los denunciantes residentes en la zona no por Inapa, ya que según afirmaron, debido a ello sufrieron deficiencias en el servicio de agua potable. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.